En la inauguración de la vigésima sexta Feria Integral de Salud que se llevó a cabo en la Ucaeña, manifestó que en 22 días de atención a través del Sistema Único de Salud, se logró beneficiar a 300.000 personas que fueron atendidas con el servicio de salud de forma gratuita. Hasta anoche, hasta, hasta más de 300.000 atendidos gratuitamente en toda... Con seguridad, de las dificultades nos informaron por ejemplo, A veces escasearon medicamentos. Y el día miércoles hemos se un decretos supremos ¿no? para la compra directa y medicamento de calidad autorizando a los alcaldes. Compren rápidamente medicamentos para que no medicamentos. Me pedimos a quienes habían estudiado. ...para curar, para salvar vidas, me he pedido mucha responsabilidad. Además, el primer mandatario recordó que el gobierno nacional trabaja en una normativa... ...para que de forma obligatoria los bolivianos y las bolivianas... ...se realicen un examen médico general cada año con el fin de prevenir enfermedades. Cuando ya hemos caminar, decimos los hospital. ...de acá a poco tiempo, cuando tengamos bien equipados pues los centros integrados de salud con especialistas... Va a ser obligatorio, yo digo con motivo de nuestro cumpleaños, ir a hacerse chequear obligatoriamente, y ahí vamos a ver qué, qué problema tenemos. Y ahí vamos a evitar enfermedades, vamos a reducir enfermedades. Eso no solamente es para ahorrar plata, sino para ahorrar vida, salvar vidas. Que esa es la nueva política, compañeras y compañeros. El presidente del estado inauguró este viernes la vigésima sexta Feria Integral de Salud con 22 especialistas en la localidad de Laucaeñas, Chinaota, en el departamento de Cochabamba. La misma que se extenderá hasta el próximo domingo 24 de marzo con el fin de atender a 15 mil personas.